En la región de Los Ríos existen varia, varios conflictos socioambientales con, eh, con las centrales hidroeléctricas, en este caso está Andesa Enel Andesa China, el Grupo Inercia, acá en Chile eh, que tiene este proyecto que es Central Neltume donde no tan solo con Central Neltume, sino también que puede hacer otra central que es Chocuanco a menos de, 50 km, a menos de perdón, eh, 5 kilómetros de la otra Neltume y al lado está Chocuanco. Endesa, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima antes era la empresa de electricidad del Estado Entonces se privatiza a fines del 89, principios del 90 se llama el caso Chispa fue el negocio del siglo esta empresa es privatizada y con ella se privatizan al mismo tiempo eh, un poco más de 95 a un 98% no, no recuerdo la, la cifra de todos los derechos de agua <ríe> del país <ríe> gran negocio Ah. Aquí el representante de Enel se llama Endesa El accionista principal de Endesa Chile Es Enel y Endesa España Socio secundario o sea, y Entonces la presencia de agentes de Endesa Enel en la comuna Se ha hecho sentir eh, desde hace desde el año 2005 en el interior, en las comunidades Mapuche y allí eh, ellos están presentes eh, y lo esencial de la ingeniería que ellos hacen es ingeniería social y antropológica y, y además es ilegal, inconstitucional y viola el tratado o sea, tratado internacional que es el Convenio 169 que exige que todo proyecto que se ejecute en territorios indígenas sea consultado. Y las condiciones de esa consulta es consulta previa antes de empezar las intervenciones. Dos, libre. Sin presiones. Tercero, informado. Y cuarto, de buena fe. Y aquí no hay ninguna de esas condiciones. Los viejos de la Cordillera, mapuche y campesinos dicen Primero vinieron por la tierra, le quitaron la tierra a los Mapuches, Luego vinieron eh, por el bosque, destruyeron todo el, todo el bosque nativo, eh, era el oro verde. Y después dicen los viejos, y ahora vienen por el agua. Y eh, aquí habían proyectado siete centrales hidroeléctricas eh, hasta el año 2012. El año 2012 anda hasta anda, el año 2014, 15 aproximadamente. E iban a construir siete, eh, tres centrales más. Y entre ellos estaba en él. Pero nosotros, la Fuerza Organizacional mapuche, empezamos a trabajar para que no se construya ninguna central y fue tan eh, potente nuestra lucha, nuestra causa digna, además, que empezaron a tomar, a tomar eh, otras eh, organizaciones que se sumaron a esta lucha. Eh, el año 2008, aproximadamente, 2009, que nacieron otras organizaciones también a nuestro favor y fuimos hermanando esta noche. Hoy día no hay ninguna central construida. De que utiliza estrategias macabras. Endesa, y yo me sorprendí hace como seis años, había muerto un comunero mapuche y a la media hora de que murió el abuelito, estaban las camionetas de Endesa ofreciendo pagar el funeral, el transporte, el entierro el velorio, que dura tres días y eso, Endesa lo ha hecho más de ocho veces eh, Endesa puede querer hacer un... Endesa en él puede querer hacer su, su negocio acá tiene, tiene todo el derecho a hacerlo, pero eh, re, resulta que hay otros derechos son los derechos más encima de los pueblos preexistentes en este territorio Viene esta, esta persecución viene esta militarización y esta eh, violencia institucional racian eh, los pueblos indígenas. Y aquí hemos vivido, por cierto, alta violencia institucional eh, mandatado por el Ministerio del Interior, en este caso, que decreta eh, estado de excepcional. Eh, y aquí, por cierto, entonces necesitan eh, tener encima ese aparato represor para que las comunidades no, eh, no, eh, no puedan. Tener mucha movilidad para defender lo que le corresponde, lo que les pertenece históricamente. A los gerentes de Endesa le hemos dicho, lo que tú estás haciendo hoy día, el día de mañana, va a significar que tus nietos digan, mi abuelo destruyó esto.